Pues mira, hoy es un día grande ¿no? para, para el deporte, para la juventud, para vila Viladecamps en general porque bueno, queda demostrado ¿no? que estamos saliendo de, de toda esta pandemia y lo estamos haciendo pues, de la mejor manera ¿no? que es pues, saliendo a la calle, haciendo deporte eh, y bueno ver pues, toda esta juventud eh, ...haciendo deporte pues para nosotros es un, un motivo de, de, de orgullo... Y de, ...y de seguir luchando. Hoy celebramos la sexta edición del Viladecans Park Fest y... Es una alegría para nosotros poder celebrarlo al aire libre, evidentemente con todas las medidas de seguridad, pero después de tenerlo que anular en 2020, bueno, estamos súper satisfechos de poder haberlo recuperado en el espacio público y hay muchísima gente, una participación masiva. Es una jornada de arte urbano donde hay también competiciones deportivas durante mañana y tarde. dos años patinando y como por el año pasado por lo del COVID no pudimos, este año he venido a disfrutar. Hay muchos buenos, hay muchos profesionales, hay, hay mucho nivel, entonces está bien. Guay, aquí pues integrando con el deporte que también se está consolidando aquí en Vila de Cannes, que es el skate así y bueno, pues son elementos de la, de la cultura urbana, sí, está guay que nos integran y que nos hermanen, nos dejen estar junticos. El acercamiento de, de una tradición relativamente antigua que hay aquí en este pueblo, que es el graffiti, que siempre, bueno, llevamos haciendo desde hace muchos años y con una cultura así un poco más moderna, que son los chavales así de la siguiente generación ya que están dándole fuerte al, al patín y tal.